Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad Pues bien, el vídeo de hoy va a ser un tanto extraño, raro y extravagante Pero creo yo que merece la pena hablar de esto Veréis, me he estado escribiendo correos electrónicos pues con una persona La cual afirma que trabaja pues en uno de los departamentos de la ONU al parecer, eh, según pues, bueno, las explicaciones y lo que me ha podido mostrar, da la sensación de que sí, de que trabaja pues, en la ONU. Pero esto no es lo curioso y no es lo más relevante. Lo más relevante es algo que quizá también vosotros conocéis y que esto nos lleva a otra cosa. Sí, os cuento. Me habla de la Agenda 21. La Agenda 21, para que nos hagamos una idea... Sería el plan de despoblar el mundo en un 95% en el año 2030. Supuestamente eh, esto sería, pues, por decirlo de alguna manera, un plan de acción integral que sería adoptado a nivel mundial, nacional y local por organizaciones y una de ellas sería las Naciones Unidas. Gobiernos y grandes grupos de poder. Esto sería pues, aplicable en todas las áreas a nivel mundial, los cuales los seres humanos tienen un impacto maléfico para este planeta. Habla de impacto en el medio ambiente, pero está entrecomillado. Esto del medio ambiente está entrecomillado. No entiendo por qué esto del medio ambiente tiene que estar entre comillas esto es algo muy curioso supuestamente pues eh, habría eh, pues unas 70 páginas en relación a la agenda 21 lo podéis buscar porque eh, en, en las redes sociales en internet en otros vídeos seguramente eh, se hable de esto y lo vais a encontrar fácilmente pero esto no es lo que me llama la atención no lo que me llama la atención es una serie de preguntas que me piden encarecidamente de que yo os las traslade a vosotros evidentemente yo tengo mi propia teoría pero vamos a ver qué es lo que pensáis vosotros en relación a todo esto lo primero que me que me comenta esta persona vamos a cumplir con su deseo que es no revelar su identidad es lo siguiente ¿qué pensamos todos en relación a que nasa esa eh, todas las agencias espaciales, los eh, telescopios que están fuera en órbita en nuestro, circundando nuestro planeta, eh, los telescopios que hay en tierra, los radiotelescopios, no encuentran vida. Evidentemente podemos pensar, bueno, quizá nos estén ocultando pues, ciertos datos que sabemos a lo largo de la historia pues que han habido pequeñas señales y a través de noticias de muchísimas noticias ya sabemos incluso que el pentágono pues eh, tiene una investigación abierta y reconoce pues que están o estaban investigando el fenómeno ovni. pero la cuestión es la siguiente ¿por qué no se encuentra oficialmente vida extraterrestre claro puedes atender se puede ser alguna de estas explicaciones y respuestas pero lo que me dice aquí concretamente es que en teoría nunca se va a dar esa noticia porque es un dato privilegiado para los así lo, os, lo, os lo voy a re, o sea, repetir tal y cual está aquí sería datos privilegiados para las cinco razas extraterrestres que viven en la tierra entre nosotros que serían muy similares al ser humano con muy pocas diferencias entre unos y otros y que estos seres por decirlo así formarían una comunidad que estaría entremezclada entre nosotros y que ellos en su momento cuando estas civilizaciones antiguas de otros lugares del universo visitaron la tierra estuvieron interactuando con nosotros y en un momento determinado como se ve en todas las leyendas y las religiones de la historia se marcharon pero dejarían aquí pues un retén de personas o de extraterrestres mejor dicho de individuos de estas civilizaciones la teoría nos indica de que no se ha encontrado oficialmente vida extraterrestre pero lo que estarían haciendo estas supuestas cinco razas extraterrestres <coughs> perdón sería en realidad buscar la forma de volver a su planeta de origen me habla que serían una serie de individuos unas especies las cuales serían mucho más longevas que nosotros Tendrían una esperanza de vida de alrededor de 3 y 400 años cada uno de ellos y que serían pues, individuos que irían cambiando, por decirlo de alguna manera, de localizaciones. Es decir, vivirían 8, 10 o 12 años en algún lugar y luego pues, se mudarían a otra parte del mundo. Aquí hace una serie de, de explicaciones y una de ellas que me ha llamado mucho la atención sería esta sería que estas razas extraterrestres en un principio ya habrían dejado monumentos y estructuras arquitectónicas en las cuales demostrarían que el ser humano todavía no está capacitado para interpretarlas ni para entender su significado me habla de las pirámides de todo el mundo me habla de una serie de templos, tanto en yacimientos en América como en otras partes del mundo y me dice que esto pues no sería entendido por la raza humana También me comenta que la raza humana tendría pues, ancestros comunes con esta supuesta civilización que ha ido visitando de forma periódica en unos ciertos siglos y milenios anteriores la raza humana y que nos habrían dejado pues una serie de pistas pero que esta raza estas cinco razas estarían aquí de forma perpetua y que supuestamente digo supuestamente tendrían eh, que haber venido ya con anterioridad es decir que no han venido estas razas no han venido a buscar a estos seres que serían los que permanecen aquí, sería una de las avanzadillas para la repoblación mundial. Claro, eh, por lo que dice este informe, esto tendría mucho que ver con el plan de la ONU, que sería despoblar la tierra de una forma natural y mmm, paulatina, por decirlo así, o sea, de poco a poco y ya se ha intentado en veces y siglos anteriores las grandes despoblaciones masivas pero esto no ha funcionado a mí me llama mucho la atención ciertas cosas que ya iré comentando en otros vídeos y que creo yo que es muy raro porque lo que me llama la atención es que en vez de buscar nosotros vida extraterrestre serían los extraterrestres que viven en nuestro planeta que estarían buscando la forma de volver a casa yo esto lo veo un poco raro porque si ya sabes venir sabrías volver pero lo que aquí me dice es que sería la forma de encontrar el punto correcto en el universo para hacer pues una serie de señales o una serie de no sé de, como de balizas o esto no lo acabo yo de entender exactamente. ¿Qué es lo que me quiere decir nuestro amigo que nos envía este correo? Parece ser que todo lo que hay, eh, los testimonios que hay en diferentes, en diferentes lugares, ¿no? escritos, eh, del mundo antiguo, del mundo no tan antiguo, pues serían esas señales que nos van indicando que sería en relación pues a esos extraterrestres que han habitado con nosotros también me habla del rh negativo el rh negativo sería pues esa eh, parte de esa hibridación que existe afirma que existe en la tierra con seres de otros lugares me lo dice así seres de otros lugares al parecer, esta despoblación masiva, migración, movimientos en el planeta, eh, serían, pues bueno, pues relacionados pues con todo esto de la Agenda 21 de la ONU. Este programa 21, esta agenda, ¿no? Yo os dejo este, este pequeño avance eh, para que vosotros me digáis, oye. Pues puede ser esto, puede ser lo otro, o quizá pues esto es muy descabellado y no tiene ningún sentido. Pero no vamos a alargar mucho más el vídeo, no quiero hacer un vídeo de dos horas y en pequeñas dosis pues vamos a ir reflexionando todo lo que este amigo nos ha dejado en el correo después de unos cuantos Correos de ida y de venida y de vuelta y de, en fin, de todo esto y yo quiero que vosotros opinéis en relación a esto Así que yo os voy a dejar esto a modo de reflexión y que sobre todo pensemos eh, qué es lo que puede ser Puede ser cierto, no puede ser cierto, no sé, vosotros decidir qué es lo más correcto en relación a todo esto yo si os digo la verdad, yo no sé qué pensar, porque cuando ya hablas de la ONU, hablas de Habla de otros organismos que ya iremos hablando en su momento, y de ciertos momentos históricos que han hecho que la humanidad, la humanidad perdón, vaya haciendo pequeños giros y que no se haya podido desarrollar concretamente. Una de las cosas que me llama la atención aquí es que debido al desarrollo tecnológico en el siglo XX y XXI, esto puede eh, ser una de las amenazas de la vuelta de estos seres. También otra cosa que me llama mucho la atención es que cuando estos seres extraterrestres venían a la Tierra, como indican en muchos documentos, en muchos escritos sagrados, en muchas partes que se han reflejado en cuevas y en, fin, en muchos lugares, ¿no? Si sí venían a bombo y platillo, es decir, se dejaban ver, pero a plen, o sea, no se escondían. Porque los que estaban aquí estaban siempre esperando la venida y la llegada de los dioses. Y me dice que esto tiene mucho que ver con las creencias religiosas. En fin, yo os dejo esto por aquí, si os parece bien, y vamos comentando y vamos haciendo un feedback y... Vamos viendo qué es todo esto. Os iré leyendo en programas, en siguientes programas, todo lo que va relacionado con estos correos. Chicos, por mi parte nada más y espero que sea una reflexión conjunta. Gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.